qué tal muchachos noticia fresquita acaba de salir el video del anuncio oficial de la siguiente temporada nueva así que vamos a revisar este video, lo vamos a analizar y vamos a reaccionar muchachos este video aparte de ser una video reacción va a ser también un video análisis porque vamos a ver qué cosas nos trae ahora además de comentar sobre el tráiler que se viene sobre la nueva temporada como saben esto se trata sobre la temporada de la carta de nebula que tiene que ver justo con los guardianes de la galaxia acá lo que seguramente vamos a ver y es lo que ya hemos visto en trailers anteriores es probablemente el trailer de nebula y luego algunos algunas noticias o información extra de repente que nos estén trayendo sobre el desarrollo del juego la gente de ese container. muchachos y aquí el video está recién abiertito para poder verlo todos juntos y acá de repente puede ser que pasen dos cosas la primera puede ser que deje el video o vea el video de corrido o puede ser que la segunda opción sea de que esté mirando por partes el video y haga una pausa tal vez por ahí de algo que tal vez me haya impresionado bastante quisiera añadir algún comentario, pero por ahora, let's go, vamos a ver directamente el video muchachos, a ver, qué nos trae acá esto, listo, a ver ay, ay, ay ahí está la cintita de Borena de la Galaxia, no? me hace acordar un a de Prepare yourself for the most totally radical season snap the has ever I mean, is it awesome? allá nomás. Crank it to the max and get ready to rock out to the Guardians greatest hits. Mm -hmm. Oh. oh. At the KMS 1988 radio, it's a beautiful night in Missouri, and that little ditty was another of the Guardian's greatest hits. I bet you want to hear "Gamora," that catalog, am I right? Ha! Anyway, this is your radio star lord, Ben Brode from Second Dinner, never napping, always snapping right here on your radio dial. I've got a audacious playlist coming up for you and I'm amped to introduce these new artists. First up is our season pass superstar. She turns any location into a house party even though she'd rather be dancing with her say o o o o. It's Nebula. Nebula is a one cost one power card but she's a righteous v. Mira, acá debo de agregar que se han pulido en la presentación, lo han hecho bastante graciosa, bastante a la época también nostálgica de los 80 me parece, donde todo era muy colorido y psicodélico y tal, eh, Ben Bro está bien caracterizado, está pues eh, todo con el ambiente y es está haciendo de un locutor donde pues está presentando a este nuevo artista, nuestra ¿no? nueva canción que va a ser todo un éxito. Y el artista, pues, acá es Nebula, ¿no? Todo el enlace que han hecho temático sobre el tema de la locución, ¿no? Y el personaje y tal, hasta el momento está divertido. Creo que está mejor que los videos anteriores, hasta el momento, al menos para mí. Así que sigamos viendo. Ahora, turno, hay ah, y otra cosa más. Eh, acá Nebula estaba mostrando ya los stats oficiales. No va a ser coste 1, 1 de poder, tal cual como ya lo habíamos revisado en el video anterior. Recuerden que yo les he dejado un video donde estoy haciendo el análisis completo también de Nebula. Todo su funcionamiento, todas las sinergias. Ahora acá dice, cada turno que tu oponente no juega una carta aquí, obtiene más dos de poder, ¿no? Y entre paréntesis, excepto el turno que tú estás... Eh, eh, claro, excepto el turno en que Nebula ha sido jugada, ¿no? Ya está. Después de eso, una vez que Nebula ya está ahí, los siguientes turnos, ya saben que si el oponente no juega en esa ubicación, pues se sigue bosteando esta cartita con más de poder, genial. Muchachos, ¿se han dado cuenta de algo acá? ¿Se han dado cuenta de ese dorso que está abajo? Ese dorso dorado debe ser el dorso de rango infinito seguramente. ¿eh? No sé si solamente es de color dorado nada más. O sea, no sé si va a cambiar solo el diseño que sea dorado. O es que de verdad ese diseño dorado de repente le están agregando algunas, algunos dibujitos más. Y tal vez el diseño del dorso del cassette del pase de repente sea más simple la verdad que no lo sé, es cuestión de verlo ahí bien La carta de la oponente intenta parar Ella es una carta primaria que juega en on turn 1 y en localidades donde su oponente no puede jugar cartas como like Miniaturized Lab, Morag y The Space Throne Un par de músicos que amamos aquí en KMS 1998 han cambiado su look en preparación para sus nuevos álbumes Vean estas variantes para Gamora y Star Lord Tubular! This season pass has a ton of new stuff to collect, including this amazing Nebula variant. Mm. The the nice variant fresh stuff of doesn't English stop English. there. No way, dude! We got a posse of new guardians to join in on the fun. Like Iron Lad, who's a younger, alternate dimension Kang the Conqueror, who mm -hmm. travels back in time to defeat himself in the future. So Iron Lad can copy the text of your deck's top card. It's awesome with Iron Man, Black Panther, Devil Dinosaur. He goes great with Brood and Mr. Sinister. The lad can even copy Galactus. Uh, a, Howard the Duck is a dimension-hopping detective from Duck World, whose arch nemesis is Dr. Bong. He uses his detective powers to show you the top card of your deck before you draw it. This is a great way to ensure you get just what you want with Iron Lad and Jubilee. High Evolutionary is completely ridiculous. I actually pitched this card as a joke and they decided to make it happen. He's an <laughs> evil geneticist who's <laughs> always trying to bring humanity to the next step of evolution. At the start of the game, he unlocks the secret ability of all of your cards that have no abilities. His methods may be bogus, oh. but high evolutionary is like seven new cards in one. What were we thinking? Check out this playlist. Wasp: On reveal, afflict two random enemy cards Ay, yeah. here with minus 1 power. Misty Knight: When you end a turn with unspent energy, give another friend. Presentation esta genial. Plus one power. Shocker. On reveal, the leftmost ah, bueno. card of your hand costs one less. Cyclops: When you end a turn with unspent energy, afflict two random enemies here with minus one power. The Thing. On Reveal, <laughs> afflict a random enemy card here with minus one power. Yeah. Repeat this twice more. Abomination costs one less for each enemy card in play that's afflicted with negative power. Hulk, ongoing, plus two power for each turn you ended with unspent energy. You can use all of the no ability cards together, but you don't have to. Try Super Wasp and Hulk with Lockjaw, or just Misty Knight and Cyclops in your Sunspot and She-Hulk deck. Scorpion and Spider-Woman are also a great combo with the new Abomination. The Living Tribunal is the second most powerful being in the entire multiverse. He's in charge of balancing the scales on a cosmic level. Now, he splits your total power evenly among all locations, So with a Living Tribunal, you can slap down humongous power in one lane and spread the love. Try and maximize your power with Wong, Black Panther, anything that doubles like Iron Man or Onslaught. Now all these artists will be going on tour soon, so be sure to get tickets for these radical new venues. Deep Space. Card text is disabled here. It's a tougher ticket, but maybe you can sneak in the side door at Milano. Turn five is the only turn cards can be played here. Bueno, genial porque estamos viendo acá ahorita la, las ubicaciones también, ¿no? Hay ubicaciones que van a venir, claro está, con eh, CarTexis Disable Here. O sea, prácticamente es como si fuese una carta como un Hall, ¿no? Simple, su... Su habilidad simplemente acá no va a funcionar. O sea, la puedes jugar, pero va a estar deshabilitada. Oh, bueno. Tanto para continuos como para revelarse. E inclusive para cartas que tienen efecto único. Es interesante eso, A ver, el turno 5 es el único. Es claro, the only es el único turno que las cartas pueden ser jugadas aquí. No, no es parecido. No hay una ubicación ya que hace eso. No hay una ubicación también que solo las cartas pueden ser jugadas en turno 5. Mira, ve qué interesante esto. Uh, and cards can be played here thank you so much once again for listening to us here at kms 1988 am radio and for playing and supporting marvel snap it means so much to us we hope you truly love nebula and the rest of the new cards and guardians greatest hits and please keep the feedback coming we have people waiting on the line to take your call right now until next time this is ben brode <laughs> stay snappy and i'll see you at the dance off peace <laughs> <laughs> Miren la parte temática está excelente La parte temática, la música, el feeling de esa, de esa época está excelente Sabiendo que ellos también son personas más o menos Que han vivido esa época cuando estaban más jóvenes no Entonces seguramente les trae mucha nostalgia Y veo que les gusta bastante Estar trayendo de regreso ese tipo de épocas no Está bonito la verdad, porque se ve Que acá le ponen mucho corazón cuando hacen Este tipo de cositas, la única persona Que podía interpretar creo De forma graciosa este personaje locutor Y todo creo que era Ben Brod, se ha visto bastante bien Es muy carismático, así que la energía Está genial. Otra observación que tengo que hacer acá es sobre la parte que han explicado todo el desarrollo de la habilidad del alto evolucionador, muchachos. Acá si se dan cuenta de las cuatro cartas que van a salir en mayo. De las cuatro cartas, el Alto Evolucionador ha sido la carta en la que más se han explayado y más se han esforzado a nivel de edición de video para poder explicar su habilidad. O sea, ni siquiera el Alto Tribunal, los tribunales como que lo han hablado. Ah, sí, eh, pone distribuye el poder entre todas las ubicaciones y ahí nomás ha quedado, a pesar de que acá dice... A pesar de que acá dice que después es el segundo personaje más eh, fuerte del multiverso y todo y todo esto, ¿no? Le hace toda la presentación, la parafernalia de que el living tribunal es lo máximo. Pero al final solamente eh, queda como una carta más al momento de la explicación, ¿no? No se pule tanto, no es, como el, no es como el alto evolucionador. El alto evolucionador, incluso acá bien bro, creo que dice que esto comenzó siendo una, una cosa de broma. Que él dijo que podría funcionar así y terminaron haciéndolo realidad, ¿no? Pero... Acá yo estoy viendo que hay otra razón más para creer que el alto evolucionador pueda llegar a ser un Big Bad, ¿no? Por la forma en cómo acá lo han, este, se han explayado bastante en explicar su habilidad y con todo el trabajo que han hecho acá visual, ¿no? De, de poner este, las, como cassettes, ¿no? De cada cartita. O sea, sí va a ser. Yo creo que sí va a ser un Big Bad. ¿eh? Me, me inclino bastante por pensar eso. Seguramente ustedes por ahí ya me dirán qué opinan sobre lo que acaban de ver acá. Y lo otro que tengo que decir sobre lo que acabo de ver es que me ha faltado ver información sobre cosas que están haciendo del roadmap. O sea, quiero, me hubiese gustado ver que hubiesen enseñado un preview de repente de cómo se ve el modo PC, ¿no? O cómo se ve el modo conquista. O sea, me hubiese gustado que hablen de eso, ¿no? Era una excelente oportunidad para que eh, justamente ellos puedan dar esa información o decir de repente algunas otras cosas. El, la tienda para el modo conquista o los premios para el modo conquista. Eso me hubiese también gustado ver acá en este, en este video, pero ellos ahora, como vi que era un video de 5 minutos con 49 segundos, pensaba que era un video que también podían hablar de esa información. Pero la verdad no han dicho nada al respecto, solamente se han extendido más con la explicación y que también está genial que hayan puesto la explicación de las cartas acá que están saliendo en el mes de mayo, que eso creo que no lo han hecho así nomás antes, ¿no? Eh, ahora me parece que ya están eh, puliendo mejor el formato de presentación de cartas y están explicando al menos de una manera muy eh, escueta, ¿no? De una manera, digamos... Como para tenerlo en cuenta más adelante de una forma muy abreviada Están explicando cómo funciona la habilidad de cada una de estas cartas O sea, lo cual digamos A ver, espérate que esto lo vamos a poner así en, en muteado nada más Y acá ellos están explicando la habilidad de cada una de las cartas Y lo cual nos hace ver que de repente estas cartas pueden o no pueden valer para nosotros eh, Para gastar digamos 6.000 toques ni bien salgan Iron Lad pues, se ve que está, está bastante genial la cartita por el, la forma en cómo copia la, la habilidad pero eh, de todas maneras muchachos, dentro de todo lo que puedo decir está ok, ¿no? Me ha gustado el formato, la presentación, he visto que esta vez sí, sí, sí la han trabajado un poquito más. Parece que... ¿Sabes lo que me da la impresión? Parece que ahora tienen más tiempo también, ¿no? Porque antes estaban trabajando contra el tiempo seguramente Y por eso les daba, no les daba mucho la capacidad de repente de poder elaborar Una, una presentación tan, tan esmerada, no tan grande Y eh, por bastante tiempo han estado así ahora ya están comenzando a presentar cosas ya más elaboraditas Y seguramente porque ya avanzaron bastante con el tema de todas las temporadas Y ya tienen tiempo para poder también avanzar bien en las presentaciones Pues ojalá que podamos ver porque ya no falta nada muchachos estamos ya mayo prácticamente ya estamos entrando a mayo y eh, tenemos que ver también lo que viene para junio, ¿no? Esperemos que en mayo por ahí suelten alguna noticia de cómo se está viendo, digamos, el modo PC pero eso es algo que yo espero con bastantes ansias también, tanto el modo PC como el modo conquista que va a ser el modo más competitivo de este jueguito. Pero bueno, esa ha sido mi reacción, mi análisis, la verdad me ha gustado bastante ver cómo el hombre que se ha caracterizado, ¿no? Con todo la, la, el peluquín que le han puesto y toda la cuestión, en verdad está bastante genial, lo, incluso él nunca se olvide de su estilo de la camisa de cuadrito, la camisa de Leñador esta que tiene casi sí, siempre Lo tiene ¿eh? a pesar de que pase La, la época ese man ahí la tiene, la tiene Usado no recuerdo si en los 80 Utilizaba ese tipo de camisas pero de todas Maneras eh, está bastante bueno que mantenga siempre el estilo, no está muy bonito, la han hecho la verdad un, una, digamos, un montaje bastante genial de todo lo que hemos visto acá y esperemos que se sigan puliendo cada vez más porque eso también puede atraer nuevos jugadores, no este tipo de presentaciones, este tipo de publicidad hace que de repente por ahí alguien nuevo lo vea, inclusive puede ser de, de edades que ya han experimentado este tipo de épocas y por ese lado también los jalen, ¿no? por el lado del, de lo sentimental los jalen a jugar un ratito este juego y pues así también la comunidad va creciendo. Pero bueno, muchachos, yo les dejo yo los dejo ahora cualquier consulta, duda que tengan o sugerencia. No sé sobre lo que hayan visto acá, pueden dejarlo en los comentarios. Y recuerden que también estoy haciendo transmisión de lunes a viernes por las noches en la plataforma morada. Probablemente también el día lunes, que creo que cae la nueva temporada. Si bien, a ver, si bien no estoy equivocado, es el... ¿El día lunes o no es el día lunes? Sí, el día lunes, el primero. Me parece que es el primero de mayo. Es el día que sale la nueva temporada. Entonces ahí también estaremos por la noche para poder recibirla, poder comentar y ver todo lo que trae. Así que ya sabes, muchachos. Te espero allí. Un abrazo para ti.